Bien, ¿alguna vez te has hecho la pregunta de cómo encontrar los bloques de órdenes de manera efectiva dentro del trading institucional? si es así hoy te lo voy a enseñar listo vamos a empezar vamos a hacerlo en el auto usd quiero que sigas el paso a paso quiero que pongas en práctica quiero que anotes quiero que hagas las correcciones porque recuerda que siempre busco darte información de alto calibre de alto valor entonces vamos a empezar simplemente me voy a ir a diario voy a trabajar desde diario ese es el primer punto y vamos a ubicar las dos zonas donde el precio salió con mayor fuerza el precio, desde aquí, fíjate cómo la ESMA de 14 periodos iba bajando y luego dio la vuelta y empezó a subir. Voy a ubicar esta zona, pero quiero que tú entiendas que estoy viendo. Acá hay una tendencia alcista. Voy a ponerle una línea de tendencia para que lo, lo, lo logres observar mucho mejor. Esta es una ten, de, tendencia bajista. ya. Esta es la zona donde el precio cambia hacia cero. Un movimiento alcista mayor Fíjate muy bien Tendencia alcista Tendencia bajista ¿Listo? Lo voy a ubicar con las líneas de tendencia Para que lo entiendas muy bien ¿Listo? Recuerda también que dentro de mi Canal de trading institucional oficial en Telegram. Estoy enviando proyecciones. Proyecciones de más de 200 pips. 250 pips a la semana. Entonces agrégate trading institucional oficial. Entonces ahora voy a seguir ubicando estas zonas. Porque este es el primer punto. Las zonas de bloque de órdenes más grandes dentro del mercado. Eso es lo primero que hay que buscar. Entonces voy a buscar la siguiente zona. que ¿Cuál sería trader? Esta zona de aquí. Y esta otra zona de aquí. Mira muy bien y observa muy bien. ¿Por qué estas dos zonas? Porque aquí es donde el precio hace su impulso mayor. Hace un retroceso mayor y un impulso mayor. Esto es básico del trading. ¿Ya? Esto es básico. Acá hay impulsos y retrocesos. Lo más posible es que sean semanales. Y dentro de esos impulsos, dentro de esos brazos hay un movimiento del precio dentro de cuáles brazos master dentro de estas zonas de aquí déjame te lo ubico para que lo entiendas dentro de estas zonas de aquí listo entonces eso lo pueden ver más adelante igual voy a seguir subiendo contenido de altísimo valor para todos ustedes acerca del bloque de orden esto ya tenemos las zonas ya las logramos encontrar Zonas donde compraríamos, son zonas de mayor temporalidad donde compraríamos, porque recuerda que las temporalidades mayores son las que mandan, es una ley del mercado, no importa qué estrategia utilices, tienes que ir de la mano con las leyes del mercado como vamos de la mano con las leyes de la naturaleza cuando vivimos listo no puedes ir en contra de las olas del mar porque te vas a desgastar es más fácil ir y dejarse llevar por la ola y surfearla recuerda esos conceptos básicos listo este es el primer punto el segundo punto es empezar a ubicar cómo el precio se liberó de esa zona es decir que tengo que ir a ubicar esta zona de aquí a favor de la tendencia mayor que sería en este caso que estamos analizando que es alcista. Estos son los bloques de órdenes en temporalidad menor es donde existe el gatillo para nosotros gatillar e ir a favor de estos movimientos por ejemplo de este de aquí de este que se realizó este es un bloque de órdenes muy importante porque sucede después de haber creado el bloque de órdenes mayor por eso ubicamos primeramente los bloques de órdenes de temporalidad mayor ve anotando ve poniendo en práctica Recuerda, recuerda que siempre busco darte información de alto calibre y busco ayudarte en tu trading. Entonces, estas son las dos zonas de movimiento más importantes. Es donde se generó el momentum del mercado. Ya otras zonas podrían ser de, ese, de, ese, de esa zona donde siguió la tendencia, podría ser esta zona de aquí y en este caso esta zona de aquí. Pero obviamente ya están más alejados del de bloque de órdenes mayor. Por eso buscamos el bloque de órdenes mayor. Mira, para que lo entiendas, te lo voy a poner así visualmente para que lo veas. Mira, que estamos en semanal y mira dónde está el bloque de órdenes mayor. Ustedes ya saben que yo ya tengo entrenada a la vista. Entonces, debido al, a, al entrenamiento que he llevado y debido a la plantilla que utilizo, puedo vista y puedo ejecutar mucho más fácil el análisis en el mercado que eso ya lo ven dentro del entrenamiento dentro de mi canal de trading entonces analizando esta situación alcista, entonces ahí podemos ver dónde está el bloque de órdenes mayores, es aquí en esta zona fíjese muy bien trader, fíjese muy bien a nivel institucional como sale de esta zona y mire cómo completa esas velas verdes con mucha barriga, con mucho momento lo mismo sucede aquí ahí es donde está el verdadero bloque de órdenes con volumen a favor de la compra entonces esto traders que les estoy enseñando aquí es de otro nivel pero ustedes saben que siempre busco ayudarles entonces me voy a diario me voy a bajar a diario otra vez quiero que lo vean siempre hay que seguir la temporalidad mayor no importa la estrategia que utilices nunca vayas a, en contra de la tendencia recuerda que esto lo utilizamos buscando el bloque de órdenes pero a favor de la tendencia mayor en este caso alcista Por por eso no estoy marcando bloques de órdenes en el retroceso. Eso no tiene sentido. Nosotros vamos a favor de la tendencia mayor. Entonces, ese es el, segun, el segundo punto. ¿Dónde están los bloques de órdenes del gatillo para gatillar? Para dar entrada al mercado después de que creó las zonas de bloque de órdenes de temporalidad mayor. Recuerda la línea de tendencia y recuerda muy bien lo que estamos hablando. Te espero para que anotes. Recuerda que también puedes ir y recibir mis proyecciones en Trading Institucional Oficial dentro de Telegram. Ahí puedes seguir todas mis proyecciones para que no, no pierdas tiempo en el mercado y puedas filtrar los pares. Yo lo hago por ti. Entonces, si yo marcara este bloque de órdenes, no tendría sentido marcar todo esto. Yo sé que muchos les enseñan que operar en contratendencia no lo hagan. No lo hagan porque su rentabilidad va a disminuir en un 90% y la probabilidad de pérdida va a aumentar a un 90%. Eso no se hace. Nosotros somos profesionales y tenemos que buscar la tendencia mayor. Listo. Entonces, estos bloques de órdenes no los voy a marcar por eso. Ahora, lo que voy a hacer es marcar... ¿Dónde sucedió esta manipulación del precio? Yo sé que muchos le llaman lateralización. Para mí es una manipulación porque va de extremo a extremo quitando las zonas. Miren, de extremo a extremo para luego retraerse, engañar. Aquí es donde sucede el engaño, donde pierde el 85% de las personas porque no saben cómo evitar estas zonas. ¿Listo? Entonces voy a marcar el tercer punto que es donde el bloque de órdenes se generó que vendría a ser esta zona de aquí donde se genera ese bloque de órdenes dentro de una manipulación del precio o lateralización del mismo fíjate esta zona de aquí también estas dos zonas son importantísimas por eso las marqué y luego siguen las zonas de liberación del precio es súper sencillo. Voy a seguir subiendo masterclass acerca de esto. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita en el presente? Si yo me voy a semanal, estoy entendiendo que puede estar ocurriendo una tendencia bajista. Listo, la marco. Miren cómo marco la cola de las velas. Listo, me voy a diario. Mira cómo funciona. Siempre analiza semanal y diario antes de irte. Porque luego para entrar aquí, que eso me lo vas a preguntar, dudas o preguntas me las hacen saber aquí en los comentarios. Yo siempre los leo y si les estoy respondiendo. Recuerdan que estoy realizando en vivos de vez en cuando por el mismo canal de, tele, de Telegram de Trading Institucional Oficial. Y ahí te activo el micrófono y escucho qué es lo que está pasando contigo. Entonces mira... Estas dos zonas de aquí son zonas donde ocurrió la liberación del precio O sea, son bloques de órdenes del gatillo Recuerda, para gatillar Y luego para ir aquí y gatillarlo lo vas a hacer en H4 Te estoy dando una estrategia literalmente aquí Entonces, Si yo me voy a H4 Fíjese muy bien dónde tendría que gatillar Son dos zonas de manipulación muy fuertes Si yo lo afino un poco Ahí es donde vengo a afinarlo Fíjese muy bien, marco esta zona de compra y marco la siguiente zona de compra. Es donde va a ocurrir el gatillo y donde me va a dar la posibilidad de trabajar toda esta cantidad de pips. Por ejemplo, acá en este movimiento, 368 pips. En el otro movimiento, porque nosotros ganamos es por el movimiento del precio, la diferencia a la que compramos y vendemos, como cualquier otro producto, cuando intercambiamos una divisa física, 197 pips. En el segundo movimiento de aquí a acá, cuando dio 300 pips. Entonces, es para poder entrar en estas zonas de aquí. Esta es la primera parte de cómo funcionan el bloque de órdenes. Recuerda darle like al video y suscribirte. Y recuerda siempre poner en práctica todo lo que estás aprendiendo aquí. Recuerda también que me puedes contactar por interno, me envías un mensaje de WhatsApp, vemos tu caso, vemos qué tanto llevas en el trading y en qué te puedo ayudar. Listo, traders. Estará la clase del día de hoy. Fíjense lo sencillo que es. Recuerden no operar dentro de estas zonas de aquí, sino simplemente ubicarlas para luego buscar el bloque de órdenes mayor e ir a favor de la compra. ¿Cómo van a la compra? Vuelvo y les digo en H4. Entonces, analiza desde diario, semanal, H4. Esa es la estrategia para ubicar este bloque de órdenes tendenciales. En este caso, a nivel alcista. ¿Listo? Ya lo de la actualización de aquí. Obviamente, aquí tendríamos que esperar. Mira, te voy a dar el regalito. Esta zona de por aquí, donde el precio en diario, escuchen muy bien, en diario podría venir hasta aquí. En esta zona de aquí es donde yo espero para irme a temporalidad de H4, hacer mi gatillo y poder seguir cayendo por lo menos hasta aquí o hasta aquí. Y esperar las siguientes reacciones ahí. Tendencia bajista, sencillo, ahí es donde trabajamos el gatillo. Este ya sería el bloque de órdenes mayor si se alejara más el precio a nivel alcista, vendría a ser el... Bloque de órdenes de cambio de tendencia al, a hacer bajista. Y este vendría a ser el gatillo para darle duro hacia abajo en ventas. Recuerda que si quieres seguir estas actualizaciones va a trading institucional oficial dentro de Telegram. Ahí estoy enviando semanalmente actualizaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.